Muchas pues, eh, gracias eh, por participar en la mesa. Vamos a comenzar eh, con el encuentro eh, de la mesa gay. Eh, hoy va a dinamizar eh, Román y esto se marca en el proyecto A Todo Color, que se lleva a cabo por parte de los centros juveniles y diversas entidades del colectivo LGTBIQ, y, en, en conmemoración de la Semana del Orgullo. Así que le doy paso eh, a Román. Hola, yo soy Román. Voy a ser, bueno, pertenezco al colectivo de Brecha y voy a, a ser el moderador de estas jornadas, de esta mesa redonda que se va a hacer. Y en primer lugar quería, quería agradecer al Centro Juvenil del Sitio de Recreo por darnos la oportunidad de poder hablar de estos temas, que siempre es muy importante, y también a las compañías que están aquí por aportar su voluntad, sus ganas para participar. Antes de nada, me gustaría primero preguntar con qué pronombre queréis que se dirijan a vosotros. A mí el masculino me vale. Eh, Indiferente. Perdón. ¿Indiferente? Ah, sí. eh, yo, los tres, sí, me da igual. Yo sí, también tiempo? no tengo problema. Vale, los tenemos aquí a Javi, también, a, Javi a, a Suri y a Ivonne. Si no, presentaros tú, decid cada uno hola para que se vea quién es. Hola, Suri. sí, soy Suri. Vamos, <risa> hola, Ivonne. Y, con primer lugar, quiero hacer como una introducción de lo que vamos a tratar en esta mesa. En primer lugar, vamos a dar una, una definición general del concepto gay marica. Luego, vamos a hacer una breve recapitulación histórica, sobre todo centrándonos en la Ley de Vagos Maleantes. Y luego, vamos a, a tratar diferentes temáticas, más desde el punto de vista de debate, opinión, con experiencias, si cada una quiere. Que serían uh -huh. las necesidades actuales del colectivo y la homofobia actual cómo son las salidas del armario en el contexto actual, relaciones entre, entre gays o maricas y el mito de la promiscuidad, la interseccionalidad y el tema de cómo hemos vivido la gente LGTB, concretamente los gays, el, la cuarentena. Entonces, para empezar, como había comentado, vamos a hablar del de tema de eh, la definición de gay y marica. ¿no? Para poder definir... Gay, tenemos que irnos al concepto de lo que es una orientación sexual, ¿no? Que es una atracción sexoafectiva. Y, concretamente, eh, cuando hablamos de gay hablamos de personas que se sienten traídos por personas de su mismo género. Hablo de personas porque el concepto gay en realidad antiguamente se empleaba, sobre todo en España, se empleaba antiguamente para, tanto para hombres como para mujeres, pero por la invisibilización que ha habido hacia las mujeres, en este caso las lesbianas, eh, se Usa más eh, el gay para nosotros y el lesbiana para ellos porque decidieron utilizar ellas, usar lesbiana para poderles una visibilidad. Aunque he de decir que hay en países, creo que sobre todo, si me equivoco, de habla anglosajona, en Estados Unidos, en Inglaterra, que gay sí se entiende para, las dos, para los dos géneros. Y ahora metiéndonos más en otro concepto que está muy ligado al de gay, es el concepto de marica, que es, eh, por lo menos, como hay varias acepciones o varias formas de entenderlo, he cogido las tres más más importantes o más famosas. Una de ellas es la, la apropiación del insulto, es decir, como una forma de reivindicación o de empoderamiento. Otra, otro concepto, otra acepción que puede tener la palabra marica es aquella persona que es gay, ¿no? que se entiende como un hombre homosexual o como una persona leída como hombre homosexual, que eh, es, coge una conciencia política respecto a la discriminación sistémica que sufre. Y el tercer concepto está más ligado a, al tema de la pluma, es decir, a, a aquellas personas que son más afeminadas y que, por lo tanto, presentan una disidencia de género. Y eso como concepto. No sé si los compañeros, las co compañeros quieren aportar algo a estas definiciones, si no, yo paso al siguiente punto, que es el tema de la memoria histórica. ¿Todos, ¿Todas contentas? <ríe> Perfecto. Pues, lo eh, como se está diciendo en... Ah, Iván, ¿quieres decir algo? Eh, no, no, simplemente eso, que me parecía muy interesante cuando hablabas de la disidencia de género, eh, por el hecho, eso, que igual una de las diferenciaciones más interesantes con el concepto gay, ¿no? Así que uh -huh. comentábamos en cuanto a pues, que te infieren un estatus social, normalmente de gay blanco, de clase media alta, pues igual que el término marica también está asociado, pues, a, a esa diversidad o a esos gays pues eh, más pues maricas eh, pobres eh, de pertenecientes a otras razas otras etnias y que no están eh, igual en, en los carteles publicitarios donde salen pues siempre pues el gay blanco con dinero que le gusta la moda eh, que bueno más relacionado con el con el capital rosa así mm. por decirlo así no y, sí sí nada. sobre todo viene de ahí el tema el concepto del gay que se politiza no que coge conciencia política de discriminación, viene un poco desde ahí. ¿Quieres hablar, Suri? ¿Todo tuyo? ¿Tienes el mute puesto? No, soy. Vale, me lo he puesto yo. Que, no, sí, yo quería decir también, justo así, eh, como para ampliar un poco más, sí, el... como la, la, la identidad gay como una identidad que pretende ser universal, ¿no? Como que, que es una identidad que se utiliza desde el capitalismo para homogeneizar todas las realidades maricas del mundo entero a pesar de toda la enorme diversidad que hay incluso en la propia ciudad de Madrid y, y pues porque es típico, sí, la típica estrategia ¿no? como de, de hacernos a todo el mundo igual, ¿no? como que tenemos que ser todo el mundo igual para ser más fáciles de controlar y más fáciles de dar un producto concreto, ¿No? Como esa identidad universal, vaya, creada en torno al occidental, claro. Justo, hmm, sí, efectivamente y también como que no se tiene en cuenta ¿no? esa parte de la disidencia de, de género, que es muy importante, ¿no? El cómo, en el fondo, no todas las personas leídas como hombre o hombres entramos en el concepto de la masculinidad hegemónica, ¿no? Cómo uh -huh. acabamos decidiendo y cómo se nos interpreta nuestra propia identidad. Lo típico vale. que siempre se ha dicho de que los, los gays somos medio hombres o que no somos hombres, ¿no? Uh -huh. Simplemente porque tenemos una expresión de género diferente a la correspondiente a, a la heterosexualidad normativa, ¿no? Uh -huh. Claro. Claro, como que la identidad gay es un poco, yo lo veo como una, ¿no?, El, la colonización mental, ¿no?, del capitalismo de todas, evidentemente, de otros, continen, a otros continentes, pero también incluso a, a realidades, incluso blancas, que no, se, que no se adhieren a eso y que tiene que ver con parecer lo más heterosexual posible, claro. Justo, justo. Se basa mucho en eso. Si de esto más o menos queréis aportar algo más, decidme si no paso al otro punto. No. O sea, perfecto. por cierto, ahora, ahora quizás hay una a alguien, ¿eh? ya he Vale, perfecto. Encantado de, encantada, supongo todas de que venga. Sí, no mm. importa, ¿no? Vale. No, no. Claro. Muy bien. <coughs> pues nada, siguiente punto. Ahora iba a pasar a, ya el tema de la reputación histórica. Tengo aquí unas fechas apuntadas. Que me parece muy importante aprovechar esta, esta mesa redonda para hablar de algo que creo que será muy poco y es de la historia que tenemos. Porque creo, por lo menos yo pienso que es muy importante para nuestro colectivo el saber de dónde venimos, porque entonces si no sabemos quiénes somos, no, es muy importante saber de dónde vienes, para saber por qué estamos aquí, qué condiciones tenemos aquí, cuál es el contexto que vemos actualmente, al fin y al cabo viene de una herencia del pasado. ¿no? Entonces he decidido coger una serie de fechas que eran bastante significativas, por lo menos con respecto a lo que me voy a centrar, que es la Ley de Vagos y Maleantes que estuvo aquí impuesto en España y que curiosamente, aunque creo que mucha gente no lo sabía, comenzó en la época de la República, en 1933, en la cual eh, en ese momento no estaba penalizada la homosexualidad, pero sí que metían a, a los que consideraban mmm, vagos y maleantes en centros de rehabilitación hasta que se les pasara la, peligros la peligrosidad supuestamente. Y esta es la ley que luego, aunque no estuviera metida homosexualidad, va a dar lo que vamos a ver ahora, como luego se acaba penalizando la homosexualidad. Que sacar como fecha importante también, porque creo que es un personaje relevante, que es Federico García Lorca, la fecha de su muerte, que fue en el 36 y fue justo con el estallido de la guerra civil aquí en España. Y creo que ahí ya con con esa parte se empezó, se empezó como más a grabar el, todo el tema de la homofobia en España a través de la guerra civil y todo lo que pasó que todos sabemos muy bien, ¿no? Fue en realidad en 1954, cuando... He hecho 1954, ¿no? Sí. <risa> cuando ya estaba aquí instaurado el régimen franquista. Cuando se modifica la ley que os he contado de vagos y maleantes con origen en la república, pero aquí ya se mete... En, como concepto de vago y maleante a los homosexuales, es decir, ya sé, hay una represión hacia los hombres gays a tal nivel que no me acuerdo de los sitios, pero sé que había en un lado y en otro. Que uno era. El bajo, el sí, justo. Uh -huh. Cárceles para activos y pasivos. Es decir, eran, en el fondo eh, una especie de, digamos, como cárceles, zonas de confinamiento y con un poco de perfil, a veces incluso un poco campo de concentración. Tiene un poco ese estilo. Ya más adelante, aunque sigamos en la época franquista, en el 70, se sustituye esta ley por la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Y esta ley se utilizaba de tal forma que tú podías acusar a una persona de escándalo público, veas que te encontrabas con dos maricas besándose por la calle, que no creo que lo hicieran por esa época mucho, por la peligrosidad que había, pero bueno, supongámoslo. Entonces tú acusabas de escándalo público uh -huh. y se les denunciaba y tenían una represión en función a eso. Sigue habiendo una persecución, etcétera. Sí, sí es verdad que hay una parte que está un poco más rebajado, pero sigue habiendo una, pers una persecución brutal. Es importante también saberlo, y todo sobre todo el concepto que a mí me llama mucho lo, la atención de escándalo público, ¿no? Uh -huh. Porque se ves en dos personas. Uh -huh. Ya en el 79, que ya estamos aquí en esta época de la democracia, es cuando se empiezan a, a derogar y a quitar algunos de los artículos. Importante, estoy diciendo artículos de una ley, que eso es lo que llama la atención. No se quitaba la ley, sino uno de los artículos. Ya es, en realidad, cuando se quita la ley en 1995, cuando definitivamente aquí en España se deroga la ley de la llamamos mal maleantes o de peligrosidad social, que era la que había en ese momento. Y quería que, por lo menos, que grabado esto para que se supiera que creo que no hace tan poco tiempo de todo esto. Igual tiene bastante que ver con el contexto actual que, que vivimos y el por qué seguimos sufriendo una homofobia considerable. ¿Quieres hablar, eh, Javi? A ver, aparte de todas estas leyes podríamos decir, y artículos que se han retirado, se han puesto, se han abolido, no se han discriminado y demás, podríamos resaltar la primera marcha LGTB en España, que fue en Barcelona, en las Ramblas, uh -huh. que fueron con pelotas de, de goma, lacrimógeno, salieron a Austria, las mujeres trans estuvieron al frente de las pancartas también. Uh -huh. eh, y luego ya el año siguiente se hizo en Madrid en el 78%, pillamos la calle Pelayo, luego ya pillamos Gran Vía y luego ya la Castaña, pero nuestras primeras marchas al año siguiente fueron prohibidas como ilegalidad y ahí seguimos con la lacrimógenos hasta las últimas. Era ese símbolo de lucha que se estaba perdiendo un poquito, que eso estaría claro, en otra parte del debate. Y además, aparte de esto, ya yéndonos en un contexto histórico fuera de la geografía española, todo esto viene de herencia de lo que pasó en Stonewall. Luego aquí en España uh -huh. se reprodujo a su manera en las Ramblas de Barcelona, etcétera, con grupos como la LSD o la Radical Guy, uh -huh. que metieron muchísima, muchísima caña aquí. Suri. Nada, yo quería aportar un, un hecho histórico que es como muy interesante y que nunca... O sea, como que mucha gente ni siquiera sabe que existió, que es muy, como muy interesante. de La primera vez que se marchó, no tanto como con este discurso LGTB, sino cuando eso no existía, ¿no?, pero como cuando la primera vez que se tomaron las calles y, y se, se, visibilizó, ¿no? se visibilizó gente LGTB así de manera importante en el Estado español, eh, fue en realidad en el 33, eh, el que se llama La Revuelta de las Carolinas, no sé si la sí. conocéis, que, que es muy interesante y que es algo que molaría reivindicar, aunque no se hizo de, con este discurso y tal, pero sabes que es como guay también, como que las trans, bueno, en ese momento no existía este concepto, ¿no?, pero, las travestis y tal, los bañiles de Barcelona salieron porque les habían destruido el baño en el que trabajaban. Entonces, ya como y fue por las ramblas, creo también. Ya que las ramblas han pasado muchas cosas, uh -huh. siempre históricamente. Uh -huh. Sí, sí, sí, no solo aquí en España, había una historia del movimiento y una evolución del mismo, de ir conceptualizándolo, etcétera, desde muchos puntos de vista diferentes. Ha salido uno como mucho más suave, como el famoso movimiento homófilo a nivel internacional, cambiándose luego por otro tipo con lo que fue Stonewall que es lo que luego dio origen al orgullo, ¿no? Sí, se sí, uh -huh. ha habido una historia tremendísima. Uh -huh. Quería hacer como un poco hincapié por eso. Uh -huh. Javi. O, o también la evolución del homosexual gay en el general de cuando se alistaban al ejército. Yo he escuchado, bueno, he leído relatos de, de, de, del ejército americano de que esos sí que eran barcos navales gays, eran cruceros gays de verdad. Me hace mucha gracia por, por eso también, quería decirlo. Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí que por eso San Francisco se convirtió en lo que fue, porque había una base en la o, militar. o también la evolución del hombre que hay en España, que era, o te metías al ejército, te hacías cura, o vivías una mentira, o ya estabas y la pasabas bien. Claro. ¿Okay? Sí. No te da muchas opciones a seguir adelante. Si sí, luego, por ejemplo, me acuerdo que Mussolini en su época enviaba, no hace que un franco en cárceles, era una especie de cárcel más o menos, pero no les enviaba a una isla, que uh -huh. no me acuerdo cuál era, a todos los gays ahí. Y yo, me, yo cuando lo leía, digo, se han ido a pasar. Ah, ¿Tú has leído lo de los piratas? No. Vale, a ver, los, los piratas todos. eran todos hombres, no permitían el paso a la mujer para evitar discordia, pero también eran como un poquito cruceros gays. También eran así un poquito porque terminaban dándose calor unos a otros, otros también eran parte del colectivo, ¿no? Tampoco que quedan muchos testimonios escritos porque los piratas, como sabéis culturalmente, escritura no hacían, no dejaban yeah. relatos, pero sí inventaron el maristatum. Mm. que Es una unión económica entre un hombre mayor y un hombre, un hombre joven. Actualmente sería su atadí. Mm. Curioso. Y ha ido evolucionando al matrimonio heterosexual también. Vaya. El maristatum es matri maristatum matrimonio. Como... Sí, sí, sí. Uh -huh. y es muy curioso Seguramente muchos de ellos serían por amor también, casarse. Y ha habido ahí algunos testimonios de rebatos de celos y demás. Ay, madre mía, ahí el, el dragón. Hay que muchos en del mundo del pirata. De hecho, sí. un británico a la isla Tortuga creo que era, se llamaba, o lo estoy confundiendo con piratas del Caribe. No sé. Sí, la tortuga. Porque, es eh, tío. Leo mucho y me termino liando. Eh, llevó, llevó barcos cargados de prostitutas para que los piratas dejaran de hacer lo que hacían. <risa> para que vea. Y se casaran y tal, pero vamos, que se casaran con las putas, con las prostitutas en general. Y siguen haciendo los cuernos por otro lado. Eso, sí, todo sí. Eso. A ver, que lo, lo he expresado un poquito a lo vasto No lo he especificado mucho porque no estoy muy puesto, pero es curioso, ¿vale? Sí. A, mí, a veces lo que me llama la atención es el cómo podemos conceptualizar, ¿no? Nosotros, porque claro, es complejo poder hablar de si realmente eran personas gays o no. Es decir, podemos saberlo, ¿no? Y deducirlo. Pero a nivel histórico... es como a veces sí que se plantea un poco complejo el sí, hecho. a ver, a ver claro. viene por ejemplo a la, a la frase que se dice ahora mucho en Twitter de no mires el pasado con ojos del presente claro. me raro, un poco eso claro que sí, sí. Es. Ah, es un anacronismo un poco hablar de sí. este tipo de sí, vida hay... de, de testimonios escritos como el de la antigua Grecia o romanos en general sí vas a saber cómo se vive, o egipcios pero de los piratas por ejemplo tampoco se puede expresar mucho Sí, sí, yo escuché lo mismo, lo de que en la Solidicita había como un contrato que se llama Matelotas también, como entre ciertos piratas, como que se era como un matrimonio a bordo. Sí. Y que los bienes gananciales iban al que sobrevivía de la relación. Que de cosas? ¿Querías hablar igual? No, sí, que hablando de parejas y tal, que hablando de temas de relaciones y tal. Que muchas veces siempre se habla de pues, cuando empezaron a legislar en favor de bueno, de nosotros, no para hablar de, más de chicos homosexuales, pero bueno, del colectivo LGTBI, que fue la ley del matrimonio homosexual en 2005, pero además es que esto lo supe hace poco, fue en el 98 creo, cuando las comunidades autónomas ya empezaron a reconocer eh, en plan de eh, uniones civiles de parejas homosexuales, que la verdad que no tenía ni idea, o sea, sinceramente, y me parece muy curioso. La verdad. ¿No sabía? Y, sí, o sea, lo leí esta, no sé si fue la semana pasada o esta, en algún artículo, y sí, aunque parece que desde entonces no se saca un poco ahí en el aire el tema que, bueno, pues que legislen en pro de, de nuestros derechos, que parece que comunidades autónomas sí, otras no se lanzan a ello, hay ayuntamientos que tienen protocolos municipales y otros no. Entonces, no sé, como que esa evolución histórica que has contado tú de que si, si no hay peligrosidad se si negó y tal, pero parece que lo nuevo. Ahora que parece que igual una ley LGTB y otra trans, empieza como a lucidarse mejor, pero pues eso está un poco ahí incierto, ¿no? Impresión. Sí. Sí. El contexto, pues bueno, yo supongo que es como otra historia de cualquier movimiento, ¿no? Poco a poco, por desgracia. Ojalá uh -huh. fuera mucho más rápido, pero. Sí. Vamos poquito a poco, pero bueno, por lo menos vamos no para atrás, ¿no? Uh -huh. Espero. <risa> Sería lo <risa> de como enlazar con todo lo que estáis cont estamos contando con el tema de la historia que por cierto me han encantado todas las anécdotas ha sido fascinantes <ríe> enlazar con los temas más de debate opinión, experiencia, como queramos llamarle ¿no? y quería empezar por el tema de necesidades actuales del colectivo y la, y la homofobia en el contexto actual entonces todo vuestro, ¿quién quiere empezar? <ríe> y, pues ¿eh? ¿Empiezo yo mismo? ¿Sí? Pues, mira, en cuanto a la homofobia en el contexto actual, me parece que, sobre todo en cuanto pues, a los delitos de odio, a la hora de pues, cuando sufrimos agresiones y queremos denunciar, me da la sensación que, que todo se queda ahí, ¿no? En, entre el hecho de a ver si denuncio o no denuncio, pero que luego en realidad no llega a eso nunca más, ¿no? O sea sí que se han creado observatorios contra la LGTBI-fobia que nos animan a, a denunciar las agresiones que sufrimos, pero parece que luego incluso el activismo se ha quedado parado en cuanto a eso, ¿no?, o sea, nos agreden, tal, pero luego también tenemos ahora ciertos discursos políticos que también, bueno, en fin, mejor ni hablamos de ellos, y entonces creo que en cuanto a nuestro activismo desde del colectivo, en cuanto a LGTBI-fobia, homofobia, pues nos hemos quedado un poco estancados, me da la impresión. Y que si sufrimos un ataque, sí reaccionamos, pero hasta que no pasa nada, como que el trabajo nuestro está paralizado. Solo reaccionamos cuando, pues eso, eh, nos atacan al colectivo o a, o a alguien en general, vamos a denunciar o hacemos alguna campaña, pero que no, como que nos quedamos ahí en, en nuestra actitud reactiva. Y, y esa es mi primera lanza Javi, ¿quieres decir algo? Que hayas la mano, ¿no? Y creo que un luego también, ¿no? Pues a a ver... A ver, que empiece Javi, que lo he visto antes y luego te toca a ti. Vale. Eh, una cosita que sí, hablando de plataformas que se han creado y eso, podríamos resaltar un poquito el LGTBIPOL. que es? Un... El LGTBIPOL, la policía LGTBI, que es una plataforma que se creó durante el año pasado, ¿puede ser? ¿O el anterior? No lo tengo muy claro. Pero aquí estoy viendo 16 de enero de 2017 que he mirado aquí en Google. San Google siempre te ayuda. Y es un apartado que ayuda a solventar todas estas dudas que tiene el colectivo referentes a la ley. Pero, como dice Ibón, no, no llegamos muy, le, muy lejos porque o no denunciamos, o denunciamos y no nos hacen caso, o depende también del cuartel donde vayas si y la ideología del cuartel policial. Uh -huh. Y también eso, Ivonne tiene mucha razón, de que hasta que no nos pisen el rabo, que mal suena, eh, no nos no saltamos todos juntos. De momento lo que sí he notado, que a medida que están pasando los años, nos, el colectivo LGTB en general se está separando cada día más. Y no nos ayudamos así. Así lo único que hacemos es, eh, hola, ¿me vas a ayudar o vas a seguir tú a tu bola sin ayuda y vamos a acabar todos mal? Uh -huh. Y está pasando tanto a nivel de ideologías políticas, que está metiendo mucha cizaña, hasta en chavalería juvenil. Es muy hardcore todo, porque tienes a adolescentes que les preguntas, ¿por qué estás aquí? Y te dicen, porque estamos haciendo una fiesta. Y yo lo, oye, hola, y el orgullo crítico, ¿sabes lo que es? ¿Sabes cuándo se hace? ¿Qué has conseguido? ¿Qué no? Y no saben decirte, pero también es porque no tenemos como en los libros de historia una representación la cual nos llame lucha de derechos. Como puedes ver en el libro de historia hay un apartado reservado solo para el 8M. Y ya depende del año estudiantil que vayas, lo tiene más amplio o menos. Uh -huh. Y de momento solo diré eso porque me acabo de quedar en blanco. Eh, sí, yo, bueno, yo quería añadir respecto a lo que ha dicho Ivonne, que, que sí, que yo creo que también, además uniendo con lo que ha dicho, que lo que iba a decir es que, claro, como que yo creo que ese es el modelo, del triunfo, ¿no? Eh, el triunfo del modelo neoliberal, ¿no? Como se evidencia en, en todo lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Como lo que dice Ivonne de que somos un colectivo que está muy adormecido, muy, muy, muy lavado de cerebro, o sea, yo suele que abrir Grinder para ver cómo Tristísimo, o sea, la mínima cosa política meramente que se diga ya no te hablan, o sea, pues hablan, parece que da rechazo y, y mm. eso tiene que ver con ese, como esa falta de, de conciencia y con esa que hace que solo sea reactivo, ¿no? Cuando que, como que entender que la homofobia parece que son casos aislados, ¿no? Un poco como lo que se dice en el movimiento feminista, no son casos aislados, ¿no? El patriarcado, pues es lo mismo, ¿no? Como, el no entender, no unir los puntos porque hay una falta de conciencia política al respecto. Con lo de Gay Paul, es que eso es un tema también que a mí, por ejemplo, yo es que estoy súper acuerdo con, con Gay Paul. O sea, entiendo la, la necesidad, en cierto modo, de que la policía, evidentemente, ya que existe, pues al menos tiene que tener una, ¿no? un, un entrenamiento para, para poder atender las necesidades del colectivo LGTB, pero a la vez. Me parece que es un claro intento de la policía de la base de la cara, la verdad. O sea, como para parecer ¿no? que es garante de unos derechos y que eso enlaza con todo el tema del homonacionalismo, ¿no? de cómo la policía y todo el Estado-nación eh, está absorbiendo los derechos LGTB como parte del discurso de la modernidad, de lo que implica ser moderno, para situarse por encima de otros países, eh, para seguir esquilmando sus recursos, básicamente, ¿no? y seguir creando ese otro que es lo racializado, como no blanco, y la policía, mientras sigue deportando a gente, no en plan identificando todos los días a gente solo por no ser blanca, eh, fomentando desahucios, todo eso, pues, bueno, mientras tanto, se supone que son súper LGTB y que tampoco es verdad, además. ¿no? Entonces, como que, bueno, eso también es como muy complejo lo de PayPal. Y nada, eso ya está. Bien, pues. Yo, en, relacionando con lo que ha dicho Suri ahora del tema neoliberal y tal, creo que el tema de Grindr y que parece que en cuanto ya hablas de política ya das alergia a, a, al resto, es que hay, o sea, creo que eso nos han intentado encasillar desde, pues desde la publicidad, el consumo y tal, hablando antes de la disidencia de género, pues eso, un modelo de rey pues, eh, blanco, eh, clase media-alta... Eh, liberal, eh, antipolítico, moderado totalmente, ¿no? pues hay como en un modelo de guay, qué guays estos, ¿no? Tienen dinero, eh, están entre ellos bien y mientras no nos molesten, pues que sigan así. O sea, y parece que eso que, que los otros modelos, pues en cuanto a, a lucha, al rebelarnos contra, contra la represión que seguimos sufriendo, parece que se destierra totalmente, aunque luego en relación con, con esto del grinder, igual antes te metes en Twitter y sí que ves cada vez más pues eso, ¿no? La banderita LGTBI al lado del nombre, en plan activista LGTBI, en la descripción, o sea que luego también, no sé si eso también se está convirtiendo en moda o no, pero como que igual a mí por lo menos me arroja un poco de esperanza de, bueno, parece que igual los que estamos más interesados en, en nuestra lucha política y demás, parece que nos apetece también igual visibilizarnos. Pero bueno, ya digo que no sé hasta qué punto eso es una moda o, o verdadera implicación. No sé. eh, chi chicos, os quería comentar, en plan, os voy levantando la mano, pero es más cómodo que lo pongáis por el, por el chat para ver que lo estoy viendo y ya os veo y no tengo que estar diciendo, sí, te he visto, porque lo hago y no sé <ríe> si entendéis a qué me refiero. Creo que lo había levantado Suri, ¿no? Antes y luego Javi también otra vez. Pues Suri... Pues sí, no, total, estoy de acuerdo con Ivón que, o sea, como que, además eso, como que es interesante ver cómo se ha construido la identidad gay de, no sé exactamente desde cuándo en España se empieza a introducir esto, quizás desde los 90 o los 80 y no sé, eh, pero como una identidad que gira en torno al consumo, o sea, como que, que tú eres gay tanto en cuanto eres un parte del nicho de mercado, si no eres un maricón, ¿sabes? Como en tanto en cuanto aportas, produces, ¿no? y consumes. Entonces, como que eso también es interesante el de construirlo, ¿no? Como lo gay como como el, como identidad que consume. O sea, como identidad que se basa en ser superficial, en consumir cierto tipo de música que ya está predefinida como lo gay eh, consumir cierto tipo de productos, consumir cierto tipo de ocio, ¿no? De consumir cuerpos, ¿no? De una manera concreta que eso es totalmente el, eso el capitalismo y también eso, como esa lo que ha dicho, ¿no? como eh, eh, el individualizarnos y el olvidar que dentro del propio colectivo hay gente con otras opresiones también, olvidar ese tipo de luchas y centrarse solo como que lo importante es lo LGTB blanco de clase media, ¿no? Ese tipo de eh, destino eh, de derechos, ¿no? Como cuando hay mil cosas más, evidentemente. Como la reforma laboral, la ley de extranjería, ¿no? Como todo, no sé, mil cosas. Javi, ¿querías añadir una cosa de lo que dice Suri. Sí, y a ver, que, aparte de lo que ha dicho Suri, que ya tenía pensado decir más o menos lo mismo, pero se ha adelantado. <risa> eh, a ver, una cosa que quiero decir es que con esto de las revueltas antirracistas que ha habido, eh, Grinder ha quitado la catalogación de países, de asiático, negro, blanco, caucás, han quitado todo eso como limpiándose la fachada que tienen. Claro, se adapta, se adapta a lo que pasa. Sí, otra cosa también que me hace mucha gracia es lo que han dicho lo que ha dicho Ivonne de lo de Twitter, la banderita LGTB, conozco gente que se pone la banderita LGTB y luego de activistas tienen poco es el postureo ahí máximo de, ah, mira, lo pongo y así ya saben que soy gay y ya me vienen a zorrear, ¿Sí? si hace falta o no, <risa> que es una cosa Justo. que me hace gracia. Y, Injusto Si permitís... Decir una cosilla frente a la, a la lucha LGTB de España, eh, tenemos una lucha, luego otra gente dice que no, que ya tenemos todo conseguido, no tenemos que luchar, a ver si sí, hay que seguir luchando porque nos falta acabar con roles de género, leyes, de, leyes que nos protejan a nivel de relaciones homosexuales, que no nos llegan a proteger al 100%, y alguna cosilla más que son injustas, y si me voy fuera del país, por ejemplo, en Polonia, han llamado a España a dictadura LGTB. Sí, bueno, han con, to, con to su papo, dictadura LGTB. Vale. Quiero que era Ivonne y luego después Suri. Yo iba a decir algo, pero se me ha olvidado, así que Ivonne, bueno, todo tuyo. Eh, en cuanto a con lo que decía Javi ahora de, de cómo está la situación en España, que hemos conseguido bastantes cosas y tal. Que. O sea, yo. Y, y también con, con lo que decía Suri antes sobre el patriarcado y tal que creo que muchas veces nos falta incluso a, a, a nosotros mismos e, imaginar cómo sería esto sin el heteropatriarcado, o sea, cuál sería nuestra propuesta, ¿no? En plan, ¿qué necesitamos realmente para tener nuestro, nuestro lugar en convivencia con, con, con el resto? O sea, porque a veces parece que, que queremos eh, llegar ahí a, a, al heteropatriarcado, introducirnos ahí en nuestro huequito y, y estar ahí igual en su patrón, ¿no? O sea, en general. Vamos, en mi caso, ni aquí yo creo que ninguno deseemos eso, sino que queremos que eso, ¿no? Me acuerdo de, no sé si era algo que un día en un vídeo suyo decía de quiero que se caigan ya todas las paredes abajo y no quiero reclamar ningún sitio. O sea, que parece que nos cuesta eso. Siempre estamos reclamando nuestro sitio, pero tampoco proponemos o tenemos ese carácter propositivo de queremos este modelo de sociedad uh -huh. en el que todas y todos podemos convivir de cierta manera. Uh -huh. ¿Suri, me dejas colarme? Sí. Vale, gracias. Eh, lo que decías, Ivonne, es que creo que hay un concepto que es el hecho de... Y yo voy, siempre voy a la, a la historia. Como he uh -huh. el tema del movimiento homófilo. Creo que ahora mismo estamos viviendo, o se pretende a través del de contexto actual, eh, como hacer un símil a ese movimiento. El movimiento homófilo se basaba en que eh, reivindicar que éramos normales. Uh -huh, claro. Una cosa es que no me discrimines y otra cosa es que entrar en tu concepto de normalidad cuando yo soy distinto. Eso es, sí. Yo soy distinto, pero es que porque soy distinto no es malo. No pretendo mm. ser como tú y no puedes castigarme, reprimirme, matarme por el hecho de ser diferente a ti. Tienes que entender que sí. existe una diversidad en el mundo y acogerla. Ese es el problema que se está teniendo, que al fin y al cabo eh, al, el, el, al sistema no le interesa esa parte, ¿no? Mm. Esa parte, uh -huh. Lo que no puede dominar, pues no le gusta. Uh -huh. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces también creo que lo que hace, como ha pasado con todo con el feminismo, en, en todas las luchas, llega un momento en el cual llegas a un estatus de comodidad y comienza el silenciamiento de la conciencia política. ¿no? Sí. Uh -huh. y es una estrategia más antigua que... total Sí. Y era solo eso, Suri. Sí, no, eso también, que, que hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Como que el, el lavado de cerebro que nos hacen es constante, diario, todos los días, y, y es muy fácil caer en ese tipo de, de discurso, ¿no? Como lo que tú estás apuntando, que nos están vendiendo desde, desde que España se convierte, ¿no? O pretende convertirse en este lugar que es como un paraíso LGTB mundial, que es, evidentemente es una mentira pero que, que sirve para apuntalar eh, esa idea de España como progresista sin, para invisibilizar todo lo que pasa ¿no? realmente. Ya no solo todos los la violencia LGTB que existe, sino la continuación del franquismo eh, eh, con una democracia aparente, eh, todos los abusos hacia la gente migrante, o sea, hacia las mujeres, ¿no? como, como, eh, y entonces sí, sí, es, es, es muy como esa, esa manera del, del capitalismo y del estado, de decirnos sí, lo que, yo lo que te voy a dejar es, eh, bueno, pues un hueco pero tienes que adaptarte justo a lo que a mi discurso, no que si sí, es lo que tú dices es como súper antiguo. O sea, Ivonne, quería hablar ahora os iba a decir, chicos, si os, si os parece bien que tenemos más temas y sí, ya llevamos con este, creo que un ratín que terminas tú, Ivonne, que eras el último que tenías la mano vale. levantada, cerramos. Sí, muy breve. Nada que, hilando con lo que decía Suri ahora, que hay una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo en cuanto a las asociaciones o entidades LGTBI que, pues, que dan asesoramiento jurídico, psicológico, te ayudan ante una agresión tal, que me da miedo que dependan siempre de subvenciones públicas. ¿Por qué? Porque parece que siempre se les da a esas asociaciones, que son las que en realidad pues, trabajan por nosotros en general, ¿no? Pero... Parece que ese dinero está, está destinado a, pues eso, que nos atiendan en cuanto a las agresiones y tal. Pero, ¿por qué no las ayudan a realizar un buen mensaje político en cuanto a por, cómo hacemos para que no les agredan? O sea, no nos deis solo dinero para proyectos de cómo atender ante agresiones. O sea, no sé, es que es una... menos para educación y menos para solventar ya el problema cuando está ya creado, ¿no? Sí, Mejor lo prevenimos sí. en vez de tener que curarlo, sí, sí, total. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Nada más. ¿Queréis decir a alguien más algo para cerrar? Por si sí. Vale, Suri. Sí, no, eso. Breve, breve, por fa, que si no... Y breve, porfa. Muy breve. Que también tiene que ver con eso, ¿no? Como esa idea de que lo LGTB es una minoría que hay que tolerar, no como lo LGTB es una, un grupo de personas que están cuestionando todo un sistema de género. Es decir, que quizá la, la cosa va por ahí, ¿no? Como que el, toda la estructura está mal y eso lo evidencia nuestra existencia. Entonces, como que esos discursos de esas, ON, esas ONGs, de esas asociaciones que tienen ¿no? todo el peso del Estado sobre ellas y que, y que dependen de ayudas estatales, es introducir un discurso en el que digan, no, seguimos siendo una minoría, nos tenemos que quedar ahí, no hay que cuestionar todo el sistema de género, es decir, que la heterosexualidad es un constructo, que todo es un constructo, la homosexualidad también es un constructo, que todo es deconstruible, sino que somos una minoría que tiene que quedarse como una minoría a tolerar. ¿No? Ya está, solo quería decir. Pues, muchas gracias por todo el debate que habéis formado, ha sido genial. Ahora vamos a continuar con otra parte, que es la el tema que habíamos hablado antes, que es el tema de la salida del armario en el contexto actual. Aquí, si preferís hablar más desde la experiencia, no es obligatorio, pero también puedes hacer como debate de opinión, como hemos hecho antes. Esto como cada uno quiera. No se lanza a nadie, no se le ocurre a nadie... O sea, ¿como el, el, el salir, la salida del armario durante la cuarentena? ¿O como no, no está tú durante la cuarentena, sino en ah. el contexto actual. Ah, vale, perdón. Puedes también hablar de la cuarentena si quieres, sabes no hay ningún problema por eso, pero <risa> si no se os ocurre nada, tengo aquí unas preguntas. Vale. Que es. Eh, ah, bueno, una... Javi, quiero hablar. Yo... Ah, no la había visto. Gracias. Pues Javi. <risa> Ay, eh, salida del armario depende de en el año que hayáis nacido y todo. Yo yo hace antes del confinamiento fui al instituto. Y en primero de la ESO, que normalmente un chaval no suele salir de la armaria hasta cuarto de la ESO así, chicos chicas en general o bachiller. Eh, había grupos de maricas loquillas, ahí tipo RuPaul, súper estereotipadas, engrupido bandilla con lenguas afiladas. Y yo a lo... Bitch. ¿En qué momento ha cambiado todo el microuniverso en estos tres años que llevo sin pisar el instituto? Y... En... Guay, madre mía. Y ya he, no he me... notado también que contra más visibilidad hay a nivel de cinematográfico y demás, series, aunque sea muy, muy estereotipado dependiendo de la serie en cuestión, eh, ¿Sí? los niños y niñas y, y niñas se terminan lanzando de cabeza a salir del armario. A lo mejor en su entorno doméstico no, pero frente a sus amigos y todo, sí llegan a tratarlo como una normalidad. Con esto, por ejemplo, yo no salí del armario hasta eh, cuarto de la ESO. No, miento, hasta grado medio. ¿Sabes? Que es como el bachiller ya. Y es ahí muy. Es como muy loco, todo. Sí, yo más mismo. tarde en realidad. O sea, yo. yo también. Contra, <ríe> contra, <ríe> contra, contra yo más. Tarde, bajo, armario, sí. Contra más. Contra más. Y bueno, yo es que en mi caso sí, ya está acostumbrado es a que me vean maricón, maricón, así que me da igual. Sí, eso sí, la verdad. La palabra maricón como empoderamiento. De hecho, yo, por ejemplo, en algunas redes sociales tengo puesto Fag. Uh, <risa> madre mía, que esa palabra sí que es como. Uf. Claro, me el pago es para que no lo sepan. Claro, ¿sí? Sí. como en inglés. ¿Qué es sí. el origen de Feigot, ya que estás en eh, Suri? Eh, sí, lo de las. ¿no? Como cuando quemaban a los maricas, era la, la, la madera ¿no? que usaban para quemar. Creo que era. Igual es lo que dices tú, pero creo que también, según he leído yo, era que. Nos, cuando nos mataban, ¿no? en la época de la media, todo esto, nos tiraban al fuego con madera para quemar a las brujas, para que ardiera más. No. ¿En serio? El olor que desprendía la madera con el cadáver es lo que se me afligió. Ah. Pues colocarlo? que pensaba que era la madera. Sí, es como todo. Yo cuando. Pues es una palabra que cada vez que la digo. Tira como digo, miedo todo el odio que hay en esa palabra. Madre sí, mía. mía. Yo no conocía el de dónde venía la raíz. Sí. Yo sé que, por ejemplo, y iconos LGTBs que sigo de estadounidenses lo usan, como Hall o RuPaul's, uh -huh. y yo eso ya es como el empoderamiento inocente. Ya. Porque eso, sin saberlo es como un empoderamiento inocente, porque no sabe dónde viene realmente. En, en, en cuanto a las salidas del armario... Y ahora que has dicho Javi eso de que ¿no? cuando pues, volviste a instituto y viste ahí pues igual unos cuantos, igual el hecho del GTB, eras la alumna del GTB y más empoderado y tal, pero sí que estereotipado. Yo creo que a día de hoy sigue siendo muy importante que personajes públicos salgan del armario, eh, se reivindiquen las salidas del armario y como que hay que hacerlo porque es que se, se, se nos presupone que todos somos heterosexuales, ¿no? Pero que luego también esa visibilidad que viene desde, pues, desde artistas, series de televisión, películas, etc., que también me parece un arma de doble filo porque también o sea, ¿qué, ¿qué visibilidad también dan? no Igual lo que hablábamos antes, que también se corre el peligro que den una visibilidad, pues eso de ser el típico gay, pues como hablábamos antes, ¿no? Pues normativo, o sea, el gay normativo, o sea, que no se vea esa esa, esa diversidad muchas veces, ¿no? Que luego sí que tengamos igual, pues, que es como Post que están muy guays, pues también para contar otro tipo de historias LGTBI y tal, aunque sea también desde, desde el drama siempre, sí, pero bueno. Claro. Eh, Explicamos lo que es normativo porque dice gente que no sabe. Sí. Uh -huh. de explicarlo si quieres. Yo, por... eh, no, dale tú, ya que. Ah, eso. Vale. Sí. Bueno, que normativo no es como. O sea, como que se entiende que hay una norma social. O sea, que es lo que se entiende como normal, pero en realidad es normativo. O sea, que te acercas a una norma, en este caso es lo heterosexual, ¿no? Como que si eres un gay normativo, es lo más parecido a ser heterosexual. Que no se te nota la pluma, eh, pues eso, en plan, es pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Una identidad que no, que no incomoda al sistema. Tanto. Mm. Un poco, pero no le incomoda tanto, en realidad. Que es como lo más mm. cómodo para el sistema, ¿no? Como eh, dentro de lo, lo, lo maricago y tal. Esa, para pedir que se adapte a los cánones que espera el sistema en un hombre, ¿no? A la sí, pues, una hegemónica. Sí, sí y también el como que... De David, viene un poco de la cultura esta mm. del antiguo homófilo. Es la claro. Idea. claro, como reproducir todo el patriarcado, ¿no? Como tener una familia sí. nuclear, tener hijos, yo qué sé, por ejemplo, de vientre de alquiler, movidas horribles así, eh, mm. que te guste la policía, que te guste la, el, el ejército, el Estado-Nación, el capitalismo. Sí.